Que cada vez conocemos más sobre la mente humana, la consciencia sigue siendo un gran misterio. Nos adentramos, con este nuevo programa, en el reto que supone crear una mente artificial. Nos acompaña en este viaje Raúl Arrabales, experto en neurociencia cognitiva y director de Inteligencia Artificial de Psicobótica. El ser humano puede ser sustituido por robots o aplicaciones informáticas en determinadas tareas ¿Cuáles son las oportunidades y limitaciones que se abren en este campo? ¿Qué papel juega la ética a la hora de programar? Buenos días, Raúl, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, encantado. Bueno, estamos rodeados de inteligencia artificial en todos los aspectos de nuestra vida. Me parece que, que tú tienes una doble vertiente, ¿no? De, como psicólogo y también como ingeniero para hablarnos de este tema. Entonces, me gustaría un poco que me contaras eh, primero en qué se diferencia la, la inteligencia artificial de la inteligencia natural. Ajá. Bueno, está muy bien hacer esta distinción, ¿no? Porque además ahora que está tan de moda el término de inteligencia artificial, mucha gente pues al final acude a, a lo que tenemos más accesible que es la ciencia ficción, ¿no? Y, y de hecho, tanto en la ciencia ficción como en los inicios de, de la investigación y en inteligencia artificial sí que se hacía mucha, mucho esta analogía entre un cerebro y un ordenador, como si fueran casi lo mismo, ¿no? Eh, se, se consideraba, prácticamente, que al ser capaces los humanos de hacer computadoras, de hacer ordenadores, íbamos a conseguir que esas máquinas pues, fueran igual de capaces, mentalmente, que, que, un, que un humano. Y esa sería la postura en la que, básicamente, diríamos que como si no hubiera diferencia entre lo que es la inteligencia artificial, que es algo pues, basado en ordenadores, y la, la, la computación biológica, por llamarlo de otra forma, ¿no? o la, la computación natural o el procesamiento de la información que ocurre de forma natural en, en los sistemas orgánicos como los humanos. ¿no? Pues bueno, La realidad, hoy en día, todos ya en, estamos de acuerdo en que se parecen bastante menos de lo que pensamos al inicio. Es decir, son muy diferentes. Son muy diferentes. Hay algunas bases que son comunes y la, la parte común termina en que Ambos recibimos información, somos como informávoros, ¿no? Decimos, eh, tomamos información del medio en forma de datos, en el caso de los humanos son los sentidos, hacemos algún tipo de procesamiento con esa información y damos un resultado. En el caso de los humanos, el resultado que damos pues es nuestra conducta, nuestros pensamientos, el lenguaje. Y ahí, yo creo que, por, ser un poco, por romper con esa idea inicial, ¿no? ahí terminarían las similitudes. A partir de ahí es más bien diferencia lo que hay. Por poner un ejemplo concreto, eh, algo que vemos a, a día de hoy es que las soluciones de inteligencia artificial con las que contamos en el mercado son lo que se llaman de propósito específico o es lo que también se conocía inicialmente como la IA débil, ¿no? como pues una máquina que juega al ajedrez o una máquina que calcula las mejores rutas para, para los viajes de los aviones, cosas de ese estilo. ¿no? Esas son soluciones que dan respuesta a un problema muy concreto y se diferencia de cómo funciona un humano porque un humano es capaz de dar soluciones a problemas muy, muy variados. Somos mucho más flexibles, mucho más eh, diversificables en el sentido de que podemos enfrentarnos a cualquier tipo de problemas y podemos aprender tener curvas de aprendizaje en diferentes dominios de problemas. Y esta complejidad de los humanos eh... ¿está relacionada con esto que se dice que se van a perder muchísimos puestos de trabajo, eh, dos o tres millones de puestos de trabajo, porque nos van a sustituir Ajá. por robots? Ahí yo creo que hay una parte también importante de sensacionalismo, ¿no? porque se parte de una premisa falsa, que es la siguiente. La premisa falsa sería, eh, las máquinas son capaces de automatizar tareas que típicamente hacen los humanos, y esto es lo que conocemos de la Revolución Industrial, que es cierto, ¿no? Ha pasado, ¿no? Había tareas que los humanos, tareas físicas, que los humanos realizamos, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, soldar un vehículo, ¿no? En una planta de producción de, de, de automóviles, ¿no? Y eso hoy en día, claro, se puede automatizar mediante una máquina. En ese caso, está claro que hay un puesto de trabajo que es sustituido por una máquina que automatiza. Ahí la premisa parece que se puede, que puede ser verdadera para cualquier trabajo. Y aquí viene la yo creo la equivocación, y es que hay muchas tareas que se requieren hoy en día y que usamos inteligencia artificial para resolverlas y no estamos sustituyendo a humanos, pese a que sí estamos automatizando. Me explico. El ejemplo típico sería un comercio electrónico. ¿no? Cuando nosotros nos conectamos a una tienda de comercio electrónico, eh, hay un algoritmo ¿no? por detrás... Funcionando que automatiza la tarea de decidir qué productos se nos muestran en la página web o en la aplicación móvil. Eh, y claro, ese es un trabajo que está realizando una inteligencia artificial y que está automatizando, pero no le está quitando el puesto de trabajo a nadie. ¿Por qué? Porque realmente es una tarea que un humano nunca ha podido realizar de forma uh, a gran volumen, ¿no? a gran escala. ¿Por qué? Una tienda de comercio electrónico al final atiende a cientos de miles o incluso a millones de usuarios ¿no? que aparecen por, durante el tiempo, ¿no? a, por, por minuto o por hora. Es imposible que tengamos, o no es factible, tener tantos humanos automatizando esas tareas. Y de ahí viene el, la idea falsa ¿no? de que con tanta automatización que hay vamos a perder puestos de trabajo, ¿qué va? Con tanta automatización lo que logramos es llegar o realizar unas tareas que antes directamente es que no se podían realizar y ahora sí se pueden, pero no se acosta básicamente de quitar puestos de trabajo. Otra cosa que sí que tenemos claro es que la cualificación de los puestos de trabajo tiene que cambiar, pero como ha cambiado siempre, ¿no? ¿Y qué ocurre con el factor humano? O sea, por ejemplo, a veces en los medios de comunicación se habla de que incluso los camareros van a desaparecer o los cajeros. Ahí entra un poco tu papel también como psicólogo. ¿Crees que también hay un factor ahí, digamos, que enriquece lo laboral, que a lo mejor eso va a ser insustituible de alguna manera? Sí. Ahí, sin duda, yo ahí sí que veo claro, ¿no? que todos necesitamos, al final somos seres sociales ¿no? y necesitamos una relación con un otro, esto es, es así, ¿no? es una verdad y, y de una forma u otra buscamos esa conexión ¿no? de hecho por eso es el, el éxito de las redes sociales y la tecnología alrededor de ese contacto social que es el que seguimos buscando siempre ¿no? entonces claro, aquí había, habría dos líneas ¿no? tendríamos que pensar, por un lado oye, serían las máquinas capaces de sustituir a un humano en nutrir socialmente a otra persona, ¿no? en, que, en que yo pueda desarrollar una relación, esto lo que vemos en la ciencia ficción. ¿no? Hoy en día pues es eso, ciencia ficción y no es real. O sea, no existe una máquina que, que sustituya esa calidad de, de relación vincular que existe entre una o más personas, ¿no? Eso, eso no existe hoy en día. No obstante, sí que se está haciendo investigación en, ese, en esa línea. ¿no? Yo, sinceramente, mi opinión es que no se va a poder eh, sustituir completamente, pero sí que quizá en ciertos aspectos ¿no? pues pueda cubrir cierto uh, bueno cierto nicho, ¿no? cierta parte de relación que va a ser eh, bueno artificial, dejemos la palabra artificial, ¿no? si es que no va a ser. no va a sustituir a, a una relación natural entre las personas, pero bueno, puede haber algo. Y por otro lado, yo creo que también siempre vamos a seguir necesitando al contacto humano y no va a desaparecer ni, ni lo va a sustituir o sea, yo no lo veo como un sustituto, lo veo como a, a algo adicional eh, ¿qué ocurre? que volvemos a los temas también muy de, de escalado de volumen, de mercado, que cuando las compañías, y ahora me pongo en, en, un, en una clave más comercial, ¿no? más eh, empresarial, cuando una compañía necesita dar servicio a miles o a cientos de miles o a millones de clientes no tiene capacidad de hacerlo mediante humanos, porque es imposible. Entonces, ahí es cuando se recurre a la automatización, incluso automatización de la relación con el cliente, y se pierde. Entonces, mi opinión es que cuando vas a volumen, pierdes calidad, es que esto es lo de bueno, bonito y barato, no puede ser, ¿no? Entonces, si vas a volumen, algo puedes automatizar, pero estás perdiendo calidad humana, y la calidad humana, vamos a seguir requiriéndola y buscándola, pero no va a ser en gran volumen, simple y llanamente, porque un humano no puede soportar en su mente tener relaciones íntimas o relaciones de, de calidad, vinculares eh, con 250 personas, porque básicamente no tenemos capacidad para ello. Y, al hilo de lo que estás comentando, esto también puede estar relacionado por, cuando, por ejemplo, llamas a una empresa telefónica y te atiende un teleoperador que es un robot y que, esa, que es ya casi un cliché, ¿no? pero esa exasperación que a veces produce, que es como que no llegas nunca a hablar con una persona y es pulse la tecla número uno para esto, pulse la tecla número dos y es a ver, aquí a lo mejor eh, la empresa entiendo que tiene un interés en, en sustituir el factor humano porque evidentemente vas a atender a muchísimas más personas con un robot, pero claro, desde el punto de vista del usuario, muchas veces hay quejas ¿no? en este sentido de que no, no, es que yo quiero que me atienda una persona porque tengo una queja de este servicio y, solo, y me estáis mareando la perdiz con un robot. Eso Entonces, es. ¿qué hacemos con estas situaciones? Hay esa situación es algo que le preocupa mucho a, a todas las compañías que tienen relación con clientes, que son básicamente todas las que son, van al consumidor, eh, y las compañías que están desarrollando tecnología de automatización en ese campo, ¿no? que son lo, lo que mencionabas tú de los números que se llaman IVRs, y luego los chatbots o los asistentes virtuales, que son eh, pues también eh, software, ¿no? programas de inteligencia artificial, capaces de mantener una conversación. ¿no? Y la solución parece que va por el siguiente sentido, es hagamos un 80-20, que es esta la ley de Pareto famosa, ¿no? que dice, mira, en las peticiones que hacen los clientes a un... ...a una compañía, a un departamento, a un contact center... ...que lo dicen en inglés, ¿no? a un call center... Eh, ...el 80% de las peticiones son, la son resolubles de forma fácil... ...de forma autom automatizable, no, requieren, no, no implica mucho conflicto... ...y una máquina con una, automatiz una automatización relativamente simple... ...la puede resolver. Entonces dejemos, ese 80% de las peticiones en las que se resuelven con reinicia el router, pues ya está. O sea, no, no, no requieres una mayor complejidad, entonces la puedes dejar en manos de una máquina. E identifiquemos muy bien cuáles son las otras llamadas, que son el 20% o el 15%, depende del negocio, donde realmente la persona está requiriendo el contacto humano porque es algo excepcional o porque no es la típica consulta y porque requiere... Esa flexibilidad que sí que tiene un humano, pero que no tiene una máquina. También al hilo de eso que estás comentando, me viene a la mente algo bastante reciente, ¿no? Ahora se quiere implantar mucho la telemedicina, ¿no? Entonces, claro, ahí es, es muy importante, son como triajes, ¿no? Cribados. Eso es. Y mmm, y claro, si quieres implantar un sistema de telemedicina, te puedes quitar como la gente que solo quiere una receta, ¿no? O sea, todas esas visitas a lo mejor inútiles que haces simplemente para un papel o una receta, ¿no? Lo podrías sustituir, el factor humano, sin embargo, para distinguir si una persona tiene un simple catarro o una neumonía, a lo mejor necesitas auscultar. Entonces, ahí va a haber problemas físicos que siempre hace falta ese factor humano, ¿no? Entendido sí, así. en el caso de la atención sanitaria es, es muy claro. Y de hecho se sabe muy bien ¿no? de que desde que los médicos de atención primaria empezaron a tener un ordenador en la sala, la calidad de diagnóstico bajó un montón. Y la, y la percepción del paciente. Porque el paciente ya no se encontraba cara a cara con, con su médico, sino lo que se encontraba es un médico que estaba mirando la pantalla, tecleando y rellenando una ficha en un ordenador. Y claro, el diagnóstico parte de, sobre todo en, en salud, parte de, de una relación entre el profesional sanitario y el, y el cliente o el paciente. Eh, ahí está muy claro que se necesita ese contacto. ¿Qué ocurre? Que tenemos que buscar el equilibrio entre no, no, no considerar la tecnología como un competidor del profesional sanitario, sino que la tecnología esté al servicio de una buena atención sanitaria. Y ahí es donde, quizás, como tú bien dices, pues nos, está, nos está costando encontrar el, el punto. ¿Qué ocurre? Que también, fíjate, desde el punto de vista de la psicología, ocurre ahora cuando, cuando tenemos dificultades en atender a un paciente por un motivo de, de, su, de su localización geográfica. Es mucho mejor hacer una sesión de psicoterapia presencial porque tienes toda la parte de, de información no verbal disponible y el vínculo se puede establecer mucho mejor. Sin embargo, entre no tener, no tener acceso a la psicoterapia y tenerla a través de videoconferencia, pues probablemente es mejor tenerla a través de videoconferencia, aunque esté mermada alguna capacidad de, de diagnóstico, de vinculación. Entonces, bueno, yo creo que al final buscamos soluciones intermedias que nos permitan ir a, a, a mejorar la calidad. ¿Y un bot, por ejemplo, podría hacer esta entrevista? Mira, pues, al ser, eh, volvemos al tema este de, de, de un problema de propósito específico o una inteligencia general. En principio, para hacer una entrevista buena, necesitas inteligencia general. Es decir, que seas capaz de eh, relacionar temas y que incluso a lo mejor no están en el contexto, ¿no? pero los puedes traer porque parecen interesantes en ese momento. ¿no? Es algo que una máquina normalmente no tiene, porque las máquinas, eh, las que usamos hoy en día, están muy enfocadas en tecnologías de aprendizaje automático y aprenden a partir de un conjunto de datos. Entonces, tiene un sesgo muy grande al conjunto de datos con el que han aprendido. Entonces, para responderte más concretamente a la pregunta, sí se podría tener una especie de chatbot o de asistente capaz de realizar entrevistas, pero su forma de realizar las entrevistas estaría muy sesgada a las entrevistas previas con las que se ha entrenado. Y de hecho, copian o adquieren el patrón, el estilo de entrevistas que han visto previamente con las cuales se les entrena. Es decir, igual que los niños pasan una curva de aprendizaje, o los profesionales tenemos que aprender una profesión, pues esta máquina, en vez de darle unas reglas fijas, lo que se hace es que observe muchas, muchas, idealmente miles de, de entrevistas, y a partir de esas entrevistas, genere... Una entrevista nueva. Eso sí es posible a día de hoy, pero claro, la capacidad de innovación sería muy poca, porque estaría sesgado o estaría muy eh, limitado a los maestros, entre comillas, que son, no, no son otra cosa que al final un conjunto de ficheros con entrevistas. Y te quería preguntar ahora eh, algo sobre una, una sensación que a lo mejor eh, subjetiva, pero que a lo mejor puede tener más gente. Sobre el tema de cómo nos, nos percibimos respecto a la tecnología, ¿no? en el sentido de que la inteligencia artificial vemos que avanza muchísimo, se va desarrollando, pero a la vez, eh, muchas veces el uso eh, que se hace sobre nosotros los humanos puede que algunos nos autopercibamos como si estuviésemos siendo un objeto o un objeto o un animal, ¿no? Como esa sensación de nos quiere, como que nos estamos eh, convirtiendo en pequeños ovejitas de un de ganado, ¿no? O sea, como que eh, con esto de la geolocalización, ¿no? O que te conviertes como una especie de, de stock, de que eres parte de una fábrica. Que, entonces tienes esa sensación de que ya no soy humano, he sido rebajada a algo inferior, ¿no? Mientras que la inteligencia está desarrollándose y se está elevando, yo me estoy como no sé si es una si es alguna, algún tipo de complejo, pero no sé, ¿cómo lo percibes tú este, este fenómeno? Sí, yo creo que, es, yo creo que es, es natural que tengamos esa sensación, porque es que, de hecho, si lo, yo sí lo miro desde el punto de vista de, de los años que he estado trabajando en, en, en un entorno empresarial, ¿no? desde el punto de vista de proyectos de Big Data, de inteligencia artificial aplicada a negocio, donde lo que se busca es, de alguna forma... Por un lado, modelar y entender el comportamiento de los humanos, ya no solo como más, sino so por, sobre todo para poder predecir su comportamiento y para poder influir en ese comportamiento. Si lo pensamos, al final es el objetivo del marketing y, siempre, de, siempre. y de las estrategias de negocio de muchas compañías. ¿no? ¿Qué pasa? Que si te quedas solo en ese objetivo, de, puedes, claro, se puede distorsionar mucho y, y puede terminar en cosificar al consumidor ¿no? y ya no ves personas lo que ve eh, la persona que está a cargo de una cuenta de resultados es una cuenta de resultados y lo que ve es que puede modelar ¿no? una serie de números tienes, al final lo que tiene son sensores de alguna forma yo siempre lo explico así digo eh, los que hacemos inteligencia de clientes somos espías es como un sistema de... Igual que la CIA es un sistema de información para la defensa, un servicio de inteligencia para la defensa, esto es un ser, la, las áreas de inteligencia de negocio o de inteligencia de cliente son eh, servicios de información para predecir el comportamiento, los deseos, las intenciones de un consumidor. Y desde ese punto de vista, si te quedas en ese punto de vista, efectivamente cosificas y terminas teniendo un modelo matemático, un modelo algorítmico que te dice: mira, si yo el precio lo toco así y este producto lo digital, pues voy a vender un 0,8% más y esto me va da a dar un retorno de tantos millones de euros. ¿no? Claro, ese punto de vista, sí, es muy. está como. Eh, como que le resta toda la, la parte humana, ¿eh? simplemente es un modelo matemático financiero, económico, de cómo dirigir, tomar decisiones empresariales que aumentan o que maximizan el beneficio. Entonces, claro, si uno se queda en esa visión, obviamente cae en un problema de qué hay que hacer y qué es lo que también se enseña en las escuelas de negocio, ¿no?, y, y que, cuál es la responsabilidad que tenemos todos los que trabajamos en, pues en cualquier compañía, ¿no?, en cualquier administración pública, que también ocurre algo, puede, puede ocurrir algo parecido en la administración pública, es que no se nos olvide que, que lo que estamos es hablando de nosotros mismos, que un consumidor somos cada uno de nosotros, que un ciudadano somos cada uno de nosotros y que... Cuando hacemos procesos de medición y montamos modelos matemáticos o algorítmicos que hacen predicciones, siempre, siempre cometen error. Es decir, ¿por qué? Porque no estamos midiendo todo, porque no, estamos, porque no tenemos una bola de cristal que eh, haga predicciones del futuro. Entonces, claro, no se nos puede olvidar esa parte. Eh, la solución que yo veo aquí siempre, ¿no? y cuando te ves en esa conflicto, ¿no? Es de decir, oye, yo por un lado, claro, quiero que mi negocio vaya bien, pero por otro lado no, no me voy a convertir en un, eh, no sé, es, es, es, no, no, estoy jugando, eh, no estoy jugando con máquinas, son personas de los que estamos hablando, ¿no? Entonces ahí viene la parte de que lo, las compañías, las organizaciones, las administraciones públicas, los profesionales, tenemos que tener valores y tenemos que, de alguna forma, somos los padres de esos algoritmos, entonces volvemos a la base de siempre que usamos una tecnología. El que crea, la persona o los humanos que creamos la tecnología y que la usamos, somos responsables de su uso correcto. Y ahí por eso, pues bueno, la Unión Europea está creando el código ético, no, bueno, lo ha creado, ya, ya está el, el borrador definitivo, ¿no? de, de un código ético para una IA confiable, que, se, que sepamos lo que los algoritmos hacen, qué sesgos pueden tener, qué consecuencias puede haber, y que no vayamos a lo loco con esto, claro, porque tiene consecuencias reales en persona. No se nos puede olvidar. Desde un punto de vista psicológico, no sé si, y también como programador, eh, a la hora de desarrollar pues, desde aplicaciones o asistentes virtuales para todo tipo de actividades, eh, ¿sabes si se está estudiando también el efecto que tiene psicológico en los usuarios respecto a, por ejemplo, lo que, lo que no se usa se atrofia? O sea, tanto a tantos asistentes para aparcar o pueden producir que al final termine siendo un patoso que no seas capaz de... Cosas que antes hacías, como no lo usas, al final bueno te ayudan tanto, tanto, tanto a las máquinas que nos pueden convertir un poco más en inútiles en algún sentido o no, o eso no se sabe muy bien. Yo creo que sí que, a ver, sí que es cierto, ¿no? Desde el punto de vista... Eh, psicológico y cómo funciona nuestro sistema nervioso, pues, bueno, y todo el cuerpo en general, efectivamente, eh, capacidades que entrenamos las vamos haciendo mejor y capacidades que no entrenamos pues, no se desarrollan. ¿no? El hecho de tener, eh, digámoslo así, como lo, como lo explican algunos eh, tecnólogos, ¿no? o bueno, sociólogos también, dice: tenemos una capa, como una capa de software encima de nuestro de nuestro propio sistema nervioso. Me explico, es... Uno nace, ¿no?, y tiene sus capacidades físicas, mentales, que tiene, ¿no? ¿Qué pasa? En el momento que te dan una calculadora, pues tú ya no necesitas saberte la tabla de multiplicar ni saber multiplicar, porque tú lo que tienes que saber es utilizar la calculadora. Y eso te da como un superpoder. El superpoder de poder calcular cuentas muy complejas en poco tiempo. Solo necesito. ¿Qué pasa? He aprendido... Yo, como humano, he aprendido a manejar la calculadora y he desaprendido multiplicar sin calculadora. Entonces, de alguna forma, este es el precio que pagamos por tener superpoderes. Es decir, por yo tener el superpoder, que antes como humano no tenía, de hacer cuentas o cálculos muy complejos, eh, dependo de alguna forma de esa máquina. Si me despojan de la máquina ya no sé hacerlos. Lo mismo con el navegador de GPS o con cualquier otra tecnología. Entonces, simple y llanamente nos hemos, mmm, somos dependientes de la tecnología, pero ya no solo con los ordenadores, somos dependientes de la electricidad. Entonces, yo aquí me doy por vencido. O sea, sí que lo pienso muchas veces, digo, estoy atontándome, yo mismo lo veo en mí digo, es que, que soy capaz de hacer cosas que seguramente un humano de hace 100 años o 150 años haría sin problema. Y yo soy incapaz de, de saber dónde está el norte. ¿Qué pasa? Que al final, como tengo mi dispositivo móvil y tengo mi, superpoder, tengo mi instalado, no vengo con mi sistema operativo, pero me, instala, me han instalado un software con superpoderes con el que me manejo pues en ese, eh, en ese equilibrio nos encontramos, ¿no? Yo creo que ya nos hemos rendido un poco y hay que buscar, quizá tengamos que buscar nuestros espacios donde, donde podamos desarrollarnos también sin depender tanto de la tecnología por no perder nuestra propia naturaleza, ¿no? Porque al final la vamos a ir perdiendo. Pues muy interesante, nos quedamos con esa última reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer.